Ustedes saben que en el día anoche eh, o la madrugada de hoy, eh, se estuvo eh, haciendo algunos allanamientos y principalmente llamó poderosamente la atención porque está involucrado a unas personas de un apellido muy proveniente de Puerto Plata, apellido Musa, la residencia del exalcalde Waldo Musa fue de, a, allanada, una persona ligada familiarmente también eh, fue apresada que incluso se decía que estaba prófugo. ...y está pedido en extradición... ...tenemos imágenes ahí señor director... ...ayúdenme ahí con esas imágenes por favor... Eh, ...para que la gente se pueda identificar... ...de lo que estamos hablando... Sí. Sí. ...ahí estamos viendo... Eh, ...el imputado... ...que se dice que... Eh, ...tenía una relación sentimental... ...y ahí involucra... ...al ex procurador general de la república... ...que está guardando prisión... ...en comodidad de cohesión... ...en la casa de Najayo... Eh, Alan Rodríguez... ...donde se dice que eh, él es allegado. Hay una discusión porque eh, se menciona que por la familiaridad, y o sea, por la amistad política que eh, eh, tiene la familia Musa con el PLD, a la invitaron a una actividad familiar donde estaba esa persona acompañando a la jovencita Musa, que era su novio. A Heidi Musa. A Heidi Musa, pero se ven en unas conversaciones muy... Mira, en, en ese caso yo te puedo citar que los políticos muchas veces pueden eh, sentarse, tomarse una foto cuando están en campaña, compartiendo, y muchas veces ni saben quiénes son esas personas. Y por eso, Yan Alay, en el caso mío personal, no lo juzgo, quizás por la amistad del, del partido, que son de la Liberación Dominicana, estuvo en la casa del exalcalde y estaba esa persona, como tú bien citabas, novio de Heidi, entonces vino, se tiraron esa foto. O sea, el está, político se tira foto con muchas día. personas. Este, ¿cómo está en en usted? ese sentido yo... Siempre he abogado de que, como tú le dices a una gente en política que no se tomen una foto contigo. ¿Eh? Sí, mira, ¿Es, es difícil, eh, eh, es difícil. Mira, eh, Paula, vamos a hacer contacto y le vamos a dar buenos días a nuestro hermano José Carlos Castillo. Nadie lo conoce, pero no. se dice guacherna.com la página más visitada, no solamente en Puerto Plata, sino a nivel nacional. Estamos conectando vía telefónica con el periodista Juan Carlos Castillo de la Guacherna.com. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano. Un placer saludarle a todos aquellos que lo que lo ven o que lo ven a ustedes, tanto en San Francisco de Macorís como en la parte nordeste de esta República Dominicana y aquellos también que están fuera de República, que tienen mucha audiencia tú en, en Nueva York. Sí, así es. Eh, eh, Juan Carlos, digo, la huacherna. José Carlos. Carlos Castillo. Sí, José. José Carlos. Eh, pero es que la guacherna ah, es el nombre que nosotros. Dime así, para que, pa que te conecte conmigo rápido. Sí. Háblame de la situación en Puerto Plata. Eh, o, eh, mira, la está? situación en Puerto Plata actualmente hay un silencio realmente que nadie quiere hablar, porque para nadie es un secreto que está implicado un hijo de o dos hijos de un empresario radio radio y televisión de esta ciudad de Puerto Plata o la familia que ha desarrollado la televisión y la radio aquí en Puerto Plata ayer ellos no sé si te mandaste una foto te mandé una foto sí ellos salieron a comprar una bebida y la policía está dando seguimiento y llegaron a la casa lo apresaron en el establecimiento de despendio de, de bebida y después fueron a la casa de su tío, que es la del de ex síndico Walter Musa, que ahí fue que apresaron al, al, al, al mayor, al hermano de, estamos hablando del señor Juan Carlos Mosquea, ¿okay? que es el hermano, del, del principal cabecilla de la operación Falcón, que está del Ministerio Público. Y se hicieron otros allanamientos, también buscando documentación. La última información que tenemos es que todos están en Santo Domingo. No están aquí en Puerto Plata ni en Santiago. Fueron trasladados a Santo Domingo. Entre los apresados está también el Waldo Winfrey, que es el hijo del empresario Waldo Musa y la hija que era candidata a diputada ella se presentó con un abogado y se entregó ella misma para que fuera investigada Juan Carlos Mosquea tenía una relación sentimental con la hija de Eduardo Musa ¿ok? que es uno de los principales cabecillas entonces, ¿cómo llega...? el señor Juan Carlos Mosquea a la casa del de ex síndico Walter Musa, hay que preguntarlo. No sé si ustedes hace unos años, hace un año me parece, que se desapareció un dinero de la de la casa del, del, del actual síndico en ese entonces, Walter Musa. ¿Ustedes usted escucharon sí, eso? Sí, no? 700, 000. 000 <risa> sí, sí, bueno, no, eso. 200 mil dólares. Bueno, dólares ayer ayer apareció los dólares Ajá. que los dólares fueron un préstamo que hizo la ex candidata a diputada, que se le hizo de una forma de que el mismo síndico en aquel entonces, Walter Musa, Parece que no se percató o no lo apuntó en la mascota y quisieron involucrar a un miembro de la seguridad del de de, de, de, de, de síndico de Walter para que se hiciera culpable de ese dinero. Y él siempre negó que él no sabía de eso. Bueno, sucede bien el caso que ayer se, se destapa en este brollo que ese dinero no fue desaparecido, que fue un préstamo que se tomó. Ahí mi madre, mi Entonces dirá... hay una situación ahí muy difícil, muy difícil, según dicen que van a seguir los allanamientos. Hay varias bombas de expendio de bebida de GLP que están siendo intervenidas también por el Ministerio Público y hay que esperar que va a hacer las investigaciones a cargo. José Carlos, y el tema de los medios de comunicación, tanto radial, televisivo... Eh, eh, ¿Han sido intervenidos eh, por las autoridades? No, hay un medio de comunicación que está en el aire. Estuvo en el aire esta mañana, que es la, la, la primera, 97.7. Eh, estuvo en el aire esta mañana, pero en, la, en la, después de las 9 de la mañana está no está en el aire. No sé qué ha pasado, nadie ha dado información. Eh, hay un silencio sepulcral porque tú sabes que la mayoría de comunicadores y periodistas trabajan para la familia Musa, ¿me entendiste? que no quieren decir ni ji ni ja para no verse mañana involucrado y le den bola negra de su trabajo, ¿ok? Por pues todo el mundo, solamente algunos periodistas y comunicadores como yo y otros que somos independientes no tenemos ningún tipo de situaciones, ni que <risa> tenemos que, que ocultar la verdad con, con el dedo. Eh, José Carlos, ¿qué otra? Te mandé una foto, ¿Sí? te sí. mandé una foto, esto la viste, que ahí están todos por nombre. No sé si sí. la verdad sí. a ahí. La bomba, ahí. Sí, ahí la, la, la estamos ahí eh, está, colocando todo, en pantalla. Todo, de esa sí. foto fueron... Fue el reciente. Ah, ahí vemos eh, la... una pregunta, eh, eh, La Guacherna. ¿Qué relación se dice? O, o ustedes, por ejemplo, ¿qué? porque en los, pueblos, en los pueblos todos nos conocemos. ¿Qué, sí, relación, claro, claro, sí. ¿qué relación hay entre el ex, el ex procurador fiscal de la República, quien está en un proceso legal, incluso está guardando prisión como medida de coerción, ya Alan Rodríguez, uh -huh. y esta familia y estas y esta personas que están en esa foto? Mira, todavía no tengo ese detalle acabado, pero había una relación porque para nadie es un secreto que uno de los implicados en el caso Odebrecht tiene un complejo turístico aquí. O sea, ¿No tiene conocimiento? Sí, sí. Entonces ahí es que se hacían todas las reuniones importantes de partido y... <coughs> Para nadie es un secreto que el PLD estaba en el poder y todo el mundo quiere estar en el poder. Ya. Sí. Tú sabes, entonces, pero no tengo ese detalle que te puedo decir que a uno había una relación. Sí, la relación que te puedo decir es que cada vez que los altos funcionarios del PLD se trasladaban a esta ciudad de Puerto Plata, todas las reuniones iban a, a ahí y paraban en ese complejo turístico pues en la foto estamos viendo ahí a William Amésquita, Alfredo Enríquez sí, ahí están todos, Waldo Musa ahí están Juan todas. Carlos Mosquea que es el que está siendo imputado y Ian eh, Collado eh, y nos vemos sentado Exacto. en la mesa ya directamente al, al, al imputado que ha sido detenido en la madrugada de hoy, a Juan Carlos Mosquea junto a Alán, y aparentemente me parece que es la novia que está ahí al lado ¿verdad? Sí, perfecto, exactamente. Entonces hey, esa era la que era candidata. A hey, hey, hey, hey Musa, el hey, hey, esa es Heidi Musa. Esa es Heidi Musa. Heidi Musa, exactamente. Que mira, que, que le faltó como 200 votos para ganar. Bueno, eh, vamos, a, vamos a mantener el contacto contigo, José. seguir. cualquier información que, que se presente en este fin de semana, ya será para el lunes no podemos seguir comunicando, pero hay una tensión muy fuerte aquí en esta ciudad de Puerto Plata, realmente hay un silencio sepulcral, como se puede decir, nadie quiere hablar, todo el mundo está con la boca abierta, todo el mundo en shock, etcétera, etcétera, pero eh, las investigaciones van a seguir arrojando, según dicen que van a seguir muchas muchas eh, eh, muchos llanamientos, que eso es el principio de, de unos cuantos que vienen en el día de hoy y este fin de semana para acá, para esta ciudad de Puerto Plata. Bueno, gracias a José Carlos Castillo, quien es el, el director del medio lahuachela.com de Puerto Plata. Ahí ustedes escucharon todos los detalles pormenores. Esto es una llamada exclusiva que tenemos de nuestro colega y amigo desde Puerto Plata. Informaciones que todavía no han salido a la luz. Él eh, lo acaba de decir como un medio independiente. Porque la familia Musa eh, controla lo que son los medios de comunicación radial y televisivo de Puerto Plata, obvio. La, que de las personas algunos los comunicadores, trabajan, ¿no? quizás por, no, porque también hay que esperar, ¿no? Y seguro los comunicadores que laboran para sus empresas. Están a, al margen eh, esperando eh, confirmación de no, la No, y la verdad es una noticia que está en desarrollo sí. también. Es una noticia que está en desarrollo y cualquier cosa. Sí, pero los 300 mil dólares no, eh, no 700, dólares. 700, 000 En los no 700 mil dólares. De y fue en el 2019, eh, perdón. Sí, aparecieron los 700, y fu Fueron de la casa del exalcalde eh. que en ese momento él era alcalde. Eh, sí. Ya, sí. Eh, Como dice eh, la canción, ya él lo no, dijo. No, los 700 mil dólares no estaban desaparecidos. <ríe> Andaban de pararla.